sentí He pasado un tiempo bueno que no te tengo y sigo vivo Aunque todavía me acuerdo pero hoy al menos estoy más tranquilo Y ya que el dolor inmenso que había en mi pecho ya está vencido Fue muy grande para mí Y hoy existe una barrera entre los dos Que ya muy poco me interesa saber de ti Para mi hermano Y con el alma le mando a Ledis Calis en el palmar. Yo nunca te guardaré el rencor a ti. Aunque yo me muera de dolor Por ti Porque mis padres bien me criaron Yo nunca he odiado Yo doy amor Y es que el rencor y la venganza Dañan el alma y el corazón Hoy miro un nuevo sendero Eso que fue mi